Bien, disculpe, gracias. Eh, estaba mandando una, una imagen, creo que la tienes. Mira, eh, miren algo. Nosotros estamos dentro de una situación como país que vale la pena constantemente analizar y revisar, sin que perdamos de vista nuestros intereses como nación. Fíjense que tenemos gravísimos problemas en lo particular San Francisco con la violencia, la falta de seguridad en ciertos sectores y una operación policial que aún no arranca. Quisiéramos darle nuestro voto de confianza a la intención al punto que se han reunido el, prácticamente el Gabinete de Seguridad en San Francisco de Macorís partiendo de hechos que el propio senador ayer nos aclaraba que no precisamente se produjera esta reunión por los hechos del fin de semana, que antes del fin de semana de los muertos habían tres heridos también en el mismo sector. Ayer, de forma casual, en un lugar que frecuento y eh, voy a almorzar porque allí hacen comida vegetariana y como yo no como carnes. Y ¿Cómo se llama? Son los taiwaneses. Sí. Semi. Entonces, veo la reacción de una asidua también... Comenzar que va al lugar, pero que ella ayer lo estaba comprando para llevar. Y de un momento a otro ve una reacción de ella en un leve sonido de un motor. paso de motor, pero ella estaba adentro y hace esto y se, y, y se voltea. Digo, bueno, la mujer está activa atendiendo sus asuntos. Dice, no, lo que pasa es que hace cinco días fui arrastrada y estoy llena de moretones, gracias a Dios no me rompí nada, me llevaron, eh, pero lo grave de esto es que ella dice que percibió que al momento que el muchacho la, la tumba en su motor para, tra, para atracarla, iba con su niña de 10 años y ella me hace el relato y ciertamente no, la conozco de mucho tiempo, de, eh, no habíamos conversado así y me dice, yo soy de ahí de Rabo yo conozco todo y saben que ella me relató la pugna que yo he estado denunciando que se está dando ahí. Y me mencionó nombre, Y hasta un preso que dirige eso. Dios, Dios mío, ¿y cómo es posible que todo en el barrio saben y las autoridades se tengan que reunir? y vengan a hacer un allante, porque ya ustedes han visto los suaves, yo creo que se fueron, porque yo los vi montándose en una guagua, parece de retirada. Eso es tres un días paño de... tibio, un paño tibio, yo lo decía. Allante y moriqueta. Vuelvo y repito, no quiero ser pesimista, pero sí en darle la plana a quienes lo tengan que recibir, que tienen la responsabilidad por designación y por convivencia y paz de nuestro pueblo o por lo menos mínimamente que no queden impunes estas tres muertes como las que no queden impunes la de la valvería que no queden impunes ninguna y ella me abrió los ojos y ella es maestra y ella percibió que cuando caía el muchacho se da cuenta parece que la conoció y ella cree que pudo haber sido un, un exalumno o un alumno de ella porque finalmente cuando ve el forcejeo que ella ve ella ya en el suelo y él como que se quiso detener si cogía o no cogía y eso es lo que le da a ella la percepción de que pudo haber sido, que la reconociera después que cometía el hecho al punto que se paró más adelante y miró hacia atrás a ver si se paraba o si le había pasado algo mayor, al final el monedero no le llevó nada y apareció al día siguiente. Parece ser que sí pudo haber sido o un colegionario del barrio o un alumno, como ella percibe, porque maestra. Y gracias a Dios que ella y su niña, no le, porque ella anda al paso, pero crey, creía que por usando la calle 4 y pasando, no a la Nino Rizé, que nunca cruza por ahí, pero la, le hicieron eso. Y llena de moretones ella me relataba esto, que le pasó, y le pregunté, ¿y tú denuncias? Imagínate, yo no, así como ella, hay muchos casos que a diario están pasando y ya deciden no denunciarlo si quieren, porque no pasó a mayores. ¿Crees que una sociedad puede alcanzar fines y objetivos de paz cuando estamos a, su, a nuestra suerte? al amparo del Todopoderoso pidiéndole que no nos permita pasar por lo que otros pasan y teniendo la condición de ciudadano y teniendo el Estado Social Democrático de Derecho que en principio se plantea que el servidor público en cuestiones de seguridad debe devolverle esto entonces con todos estos problemas internos tenemos las la alzas de los precios que espero que de una vez y por todas ya el INESPRE esté activo, independientemente de todo, y que vayamos todos a mejorar el gasto, porque el ciudadano está actualmente indefenso. Y aunque hayan capitales que tienen capacidad para construir, que sí yo, que no es justo, que la construcción de 265 pesos, pase a 400 y tantos pesos. Y en una conversación que vi que el presidente se comprometieron los, los industriales o los potentados de la construcción, al precio que ellos se subieron ahora, que no es real porque es producto de ciertos factores, que cuando tú lo analizas, como dijo el Banco Central, en poco tiempo se va a regularizar, y lo sabemos, pero se regularizará en los precios como el aceite de 340, a 620, y a partir de 620 que vamos a hablar para fijar un precio de más de 83% y más del 50% en, lo que, en, en el rublo que estoy mencionando. ¿Cómo se va a poder vivir aquí? ¿Cómo se va a poder comprar una vivienda digna el loco que nos estamos poniendo. Y un dólar bajando, controlado y Entonces, a todo esto, señores, quiero concluir con una foto de los problemas. Yo no la mandé. Bueno, yo la tengo aquí. Porque a todo esto que es interno de nuestra nación, tenemos que estar vigilantes. Estar vigilantes, señores, con, con lo que Llamaría uno de los puntos de tensión que tiene el país, y es el caso Haití, que han sido olvidados, han sido olvidados a la suerte desde que sacaron la MINUSTAD, y allí no hay con quién hablar, y miren lo que le pasa a la familia presidencial. Se identifican estos dos individuos frente a la puerta del palacio haciendo turismo interno de la, en la República Dominicana, dos colombianos de los cuales eran policías antiterroristas de Colombia que fueron confirmados en Colombia de que eran de los detenidos ayer supuestos participantes del atentado a la casa presidencial. Esto no es juego y debemos evitar, y los controles con respecto a la, al trasiego de personas, y queremos turismo, queremos eh, apertura, queremos... Y el Estado debe cuestionarse cómo está vigilando las fronteras. Que estos individuos se pasen previamente a cometer un atroz acto en un pueblo que tanto ha pasado y que no se deslumbra más que miseria. A la clase internacional que, que mire y se haga responsable de sus acuerdos y de sus responsabilidades perentorias con Haití, hay que buscarle una vía Francis, de solución. Pero dejaron fuera a la República Dominicana en una reunión que tuvieron con Peor nosotros. aún, porque nos tratan como colonia, Ay. lo he dicho, nos tratan como colonia para Mucho. venirnos a darnos fórmula, a cargarnos a nosotros el down de un problema que ellos han causado y han permitido durante todos estos años. Pero ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? No Los damos? Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Canadá y las ONG que desde aquí y si usted busca en nuestra normativa jurídica nacional... Aquí van a haber personas que tendremos que juzgarla por traición a la patria, Ay, que cuidado. tienen todos los elementos ¿Quién, quién, para ser juzgados. Daré ¿Quién? los nombres a su debido Ay, tiempo. Ay, Dios mío. Muy bien, Francis. Muy Traidores bien, a la me patria. Sumo a tu Traidores a la patria. Muchísimas Hijo gracias, Francis. Han Rodríguez. debilitado nuestro sistema de defensa internacional. Mira dónde nos ponen. Un problema que debe ser conjunto y nosotros como un país más afectado sí, de la bien. inmigración ilegal no nos dejan de, fuera es un asunto sí. de seguridad nacional un abuso. francis es un asunto de seguridad nacional qué tú te crees que pueden estar tejiendo sí. a costa de nosotros una frescura de ahora el problema que es recuerden si no lo lo, la valentía de este pueblo bandidos malvados nos quieren traidores cargar. francis sí. el problema es si no lo quieren cargar a ¿verdad? nosotros para eso sí somos buenos claro, verdad fuera. para brindar todas las ayudas necesarias y que nunca son suficientes